Bueno, monitor de fauna para mí es como llevar, como tener un tener un control en, dentro de una comunidad como saber, por ejemplo, eh, eh, como te digo, cuidar, tener, cuidar lo de nosotros mismos en, dentro de nuestro resguardo en nuestra comunidad. Sí, eso es lo que yo tengo más o menos entendimiento de ese monitor de fauna. Bueno, me siento en estos dos años y medio, casi dos años y medio que tengo, bien, bien. Porque en verdad es um, interesante para nosotros para toda la generación que viene después de... ya después detrás de uno que... Bueno, con los afiches que me dan los lo llevo en la comunidad, entonces le, les explico a ellos en qué, que por ejemplo... ...especies no debemos cazar cuando están en momento de reproducción... ...y que, que especies se están disminuyendo que ya no se consigue... ...eso lo explico yo a ellos dentro de mi comunidad cuando estoy en la comunidad".